Luis Nelson Rosario Luis, gracias, bienvenido a Contacto Diario una vez más a mí me gusta ah, sí. este programa, porque yo vengo de relax para acá. Para que lo sepa, es que es el mejor programa que tú, que, que tú visitas. Ahora que Nicole es va a poder ver con quién... Era, porque la otra foto era cuando estaba un muchachito por ahí, Nicol. Sí, era, sí. Párate, sí. sí, sí. Nicol, para que, que, que vea el muchachito. Tú, ese. Mira, ese muchachito que está ahí, ese, <risa> sí, ese, ese, ese es gana. Sergio Antonio Romero Pérez. Luis, Sin vamos gana. a hablar del de COVID-19 ya en la recta final de este año 2020. Y, y hay una nueva cepa que anda por ahí, Romero, pero sí, en Reino pero, Unido. Pues, o... la, la, mira, tú sabes una cosa que yo... Cuando... Yo siempre le he dicho los, los virus mutan con gran facilidad y eso lo siento por, sí, los, por eso que la por eso que pero dicen los expertos no, serio que no, no hay motivo de preocupación sino que la vacuna que la vacuna prevé eso por eso fue que se fueron creadas para ver, para prever eso o sea la hora actualmente cualquier cepa que mute la vacuna está como tiene cobertura de 90% todavía sí. Luis, los operativos que en los últimos días han venido eh, eh, realizándose Ya estamos en el tramo final donde vemos como eh, el contagio del virus pues, Ha aumentado, incluso hay cierta preocupación en el país Por el aumento de la, sobre todo de la disposición de cama Ya eso es en a nivel nacional, aunque aquí en San Francisco tal vez esa situación Mira, aquí en estos días eh, ha bajado un poquito eh, tenemos más camas disponibles porque el día de ayer teníamos 60 y pico de camas disponibles de 114 que tenemos para covid -19. Eso es bueno, eso es bueno. O, o sea que, que estamos rondando en ocupación un 40 y pico por ciento. Pero eso no quiere decir que la gente salga para la calle. No, mentira. También hay que tomar en cuenta que se ha reducido también las pruebas porque tenemos escasez de, puer, de prueba y lo manifestó nuestro ministro de Salud Pública. Y eso también hace que, que salga menos lo positivo. Que uno se da cuenta, mm. porque aquí hay mucha gente que está positivo y está en su casa y anda rondando y bailando y bebiendo. Sin síntomas. Tú comprendes. Pero hoy en el, a las 10 de la mañana tenemos una reunión del equipo COVID de la provincia. Y tomaremos medidas más drásticas. ¿Por qué? Eh, no hemos podido controlar a la totalidad los negocios de aquí de San Francisco de Macorís Y del Bajo Yuna Y de los campos, la zona de Castillo Tenemos controlado Pimentel Tenemos controlada las cuarnas Tenemos controlada la peña Con excepción de un colmadón que está frente al parque Que... Eh, eh, que que esperando tirando para cerrarlo pero si lo tienen identificado es oye, fácil me. de resolver ese problema lo que Tato pasa lo, mira tanto como los jefes de la policía que sabe, Ay, que hay que hay unos servicios de inteligencia <ríe> especiales que tienen esos negocios que inmediatamente ven que se acerca un policía en un motor sí. se dispersan y todo el mundo se pone su mascarilla y no hay manera, óyeme eso es increíble pero se van a tomar medidas porque entendemos que mientras más fuertes sean las medidas, más protegemos a la población, que es la mayoría de los que salen a fumar juke en el medio y a beberse su, su traguito sin mascarilla. Y más de esos bares que que usted llega le diga, usted se va a beber un trago, quítese su mascarilla tranquilo. Así que le dicen, quite su mascarilla, que eso no es nada. Y va a hacer su trago tranquilo. O sea que esos es operativos, Luis, los operativos eh, van a, a seguir continuar. ayer en la comunidad de. Eh, la joya no, la que está al lado, ¿Cómo que se llama en la joya sí, en la joya tenían un cumpleaños chulísimo ayer no cogimos a sí. nadie preso porque también parece que le avisaron pero se le barató el cumpleaños entonces uh -huh. a la gente miren entiende ganancia, ganancia. está prohibido está prohibido tú es que se quiera casar hermano mire llévese a esa muchacha evite <risa> que le hagan pasado un mal tiempo y no se meta ni al mayorista, ni a Club San Diego. ¿Cuál sí, es? que, Oye, óyeme. que se vaya al country club, que ahí se que puede Que se pasar. vaya al country club a la capital, porque ya está cerrado. A ningún club, óyeme, a ningún club, ni a ningún salón de eventos, llámese el Tibri, llámese Silvia, a ningún salón de eventos, eso está prohibido, usted puede hacer cualquier boda, sí, hágala, pero usted lo sabe, son 10 gente solamente en el salón. Va y el novio, la novia, van dos El padrino, la madrina El padrino, vale, vale. la madrina, el van cuatro El que lo va a casar son cinco El papá y la mamá de ambos Son nueve Y se rifen un, abuelo. Se rifen un abuelo Mírenlo ahí las diez personas Cásense así porque A partir de hoy Todo evento que encontremos realizándose El novio y la novia con todo el vestido Para el camioncito de la policía son órdenes superiores y lamentablemente lo, el número de casos aquí ha aumentado demasiado y le hemos perdido el respeto a la autoridad. Todas las actividades están suspendidas. Guerra avisada no mata soldados. Parecería como un poco jocoso que nosotros eh, tuviéramos... Y que se la lleven porque eh, regularmente aquí el todo es que se casa, sabe, pero, que se lleven. <risa> Pero hay que decir que, que, que la situación que, estamos, que está viviendo el país, y vamos a decirlo específicamente en nuestra provincia de Duarte, es mm. producto de la irresponsabilidad. Hoy otra cosa. Que hoy se tomarán medidas y nos reuniremos con las asociaciones de transportistas. La única compañía que está respetando el distanciamiento y el número de personas en las guaguas es Caribe Tour. Después ni la parada de Santiago ni las voladoras que van a Santo Domingo, ni el transporte urbano, y mucho menos el transporte interurbano, ni esas voladoras que van de aquí a Nagua. Señores, no se respeta nada. Hoy nos vamos a reunir con ellos. A partir de mañana van a encontrar los equipos del Intran, los AME y todas esas personas, en la carretera, deteniendo a todo conductor de guagua principalmente que se pase con el número de pasajeros que está permitido por el Ministerio de Salud Pública eso sí que va a ser un, va a ser un show Luis bueno, ahora en estos días o lo con, eh, controlan en, en el 9 de allá para acá o eviten o eviten <coughs> Que entonces en la pista le desmontemos una cantidad de pasajeros y entonces dejen una parte ahí y sigan normal para acá. Porque con a partir de hoy el tránsito y el flujo de personas de, desplazándose desde Santo Domingo y a toda la parte del Cibao va a aumentar. Aumenta, o sea, aumenta. Y eso trae como consecuencia que los choferes ¿verdad, eh, violenten esa Pero, norma claro. de no montar más de más la cantidad que, que... Hay medidas que va a tomar el gobierno para resarcir las pérdidas que el sector choferí va a tener, porque ya eso lo, lo anunció también la presidencia. Así es que cuidemos, cuidemos nuestros ciudadanos, porque 30 gente... Sí, vi, que, perdón, vi que abrieron la, la tienda, que había sido cerrada hace unos días. aquí en yo, el... yo he gozado con la tienda de los chinos, porque dice un tigre ahí, que estaba defendiendo a los chinos, yo no sé cómo se llama, yo sé que el tigre me... ¿Ese es fu... el director? De... mire <risa> ese hombre me fundió el teléfono, porque aquí ya el accidente ya tiene el teléfono mío. Y me di, oigan lo que me dice el hombre. Que esos chinos cogieron un préstamo para surtirse en Navidad, pero eso es insólito. Aquí todo el mundo sabe que esos chinos le dan un furgón en China y lo mandan para acá. Váyanse a trabajar para allá. Con un furgón lleno de mercancía Esa gente tiene más cuartos que todos ustedes, señores. Esos chinos son toditos ricos. Eso Búsquenme po uno pobre aquí. Y eso que esos <ríe> pobres chinos, oigan eso. Pero ya fuera de los jocosos. Eh, las pruebas PCR que se le hicieron a todo el personal de la tienda, gracias a Dios dio negativa, y eso dio al traste con que se abriera la tienda. Y ellos, Dios, ya Dios, Dios, los dueños Dios, Dios. también están negativos, pueden ir a confianza, vayan donde los chinos y compren, que ya ahí están libres de coronavirus. Ahora, si usted tiene coronavirus, entonces no vaya porque entonces usted va a contagiar de nuevo a los chinos. <risa> Luis... Gracias, gracias, hermano, de verdad por venir a compartir con nosotros y orientar, seguir orientando. está buena la picada, ¿eh? La picada de quién no. del de, programa. ¿En serio? No, si no, el sí el programa se ve mucho no. ¿eh? y mucho anuncio, mucho anuncio. Lo que pasa es que yo soy inteligente y para buscar rating invito a Luis verdad para que venga al programa buscando rating. ¿no? Luis. Gracias, gracias. Nosotros seguimos, seguimos desde aquí, desde este espacio, desde esta tribuna, orientando a la población. Pero antes que eso, sí. Víctor, señores, miren, usen su mascarilla. Manténganse a dos metros de distancia para usted estar sin mascarilla. Miren, Víctor y yo estamos a tres metros y medio de distancia. Todas las personas que se han encontrado en la calle, en la vía pública, en cualquier negocio, sin mascarilla serán apresados. Evite tener un contratiempo ahora en Navidad y tener que pagar una multa de 2 a 5 mil pesos. En Póngase Navidad, su mascarilla, no salga orden. a la calle sin mascarilla. Y cuando usted llegue a su casa, lávese bien las manos. Y después que se lávese bien las manos, entonces lávese bien la cara. Cuando usted use su mascarilla, apriétela bien aquí arriba para que no le, eh, no le produzca resequedad en los ojos. Y entonces también le haga daño en la vista. Ajustese su mascarilla bien que eso le va a salvar la vida. Y Mira, ahora y me... el toque de queda, Mira, Romero, sí. ya no es solamente toque de queda, toque de queda por la vida. Así uh -huh. que se llama el toque de queda. Oye, oye, me mandaron un, un escrito, para el 24 y el 31, ponte la ropita que tenga, que te aseguro que cualquier ropa es mejor que una bata del hospital. Mismo, sí. gracias a Luis Rosario director provincial de salud por compartir con nosotros en el día de hoy aquí en contacto diario así que a cumplir con las medidas de bioseguridad eh, que están tomando las autoridades sanitarias para beneficio nuestro toque de queda por la vida gracias Luis por estar con nosotros vamos a una pausa y de regreso seguimos con los comentarios de Sergio Romero y quien les habla como siempre tratado de hacer con la mayor objetividad a la pausa ya regresamos